Siempre cuando tenemos problemas, un tipo de problema o otro tipo, las defensas bajan. Las defensas es un, como el dólar. Si hay una situación que, que empieza a aparecer algo, el dólar sube. Si hay un problema que está muy normal, muy tranquilo, el dólar baja. No sé, es, las defensas es como el dólar, sube y baja. Qué cooperación, ¿no, ¿verdad? No está lindo el ejemplo, un ejemplo financiero, pero en esencia es también financiero. Porque le voy a explicar por qué. Cuando la persona lucha, tiene, deposita defensas o crea defensas, deposita en su banco de defensas y entonces puede enfrentar cualquier problema, cualquier situación de enfermedad, lo tapa. Cualquier problema de desajuste en su negocio lo tapa. Pero cuando no tiene reservas, no tiene reservas, aparece un problema, por lógica, hace un desbacle, se puede enfermar. Enfermarse quiere decir que la, el, su negocio, su gran empresa, que es la vida, puede tener un desbacle. Y las defensas es lo más importante que nosotros tenemos. Cuando baja la defensa, vienen los enemigos. Si tenemos un castillo, tenemos, lo tenemos bien defendido, bien protegido, no, los enemigos no entran. Pero cuando nosotros nos dormimos en los hogares, estamos bien, estamos sanos, nos sentimos bien, no nos preocupamos nada por esta salud, entonces en cualquier momento aparece un enemigo y lo mira, no está protegido esta puerta, no está protegida esta ventana, se mete para adentro. Depende de qué enemigo. Puede ser un enemigo muy voraz, un enemigo muy destructivo y hasta un enemigo que puede terminar con nuestra vida. Entonces, o sea, un, un problema con un hijo, con una hija, o con el marido, o con la esposa, la defensa es baja. O un problema con el negocio, la defensa es baja. O tenemos un problema con el auto, que el taller mecánico nos engañó, que hubo engaño, la defensa es baja. Y bajan las defensas y aparecen las enfermedades. Quiere decir que tenemos que cuidar nuestras defensas constantemente. Y, pero nuestra mente, que es la que crea las defensas, las que también, las que de una forma también las destruye, porque nosotros constantemente morimos y vivimos y nacemos de nuevo. Nuestras celdas se mueren y nacen nuevas. Dentro de nosotros hay un proceso de vida y muerte constantemente dentro de nuestro organismo. Tiene que haber siempre más vida que muerte. En la juventud hay mucho más vida que muerte. Llega una edad de 33 años, se van emparejando. Después, después de los 33 años a los 40, van aumentando más las que mueren las que, que nacen. Y aparece la vejez. Cada vez hay más muertes que vida. Llega un momento que están empezando a morir, a morir, a morir, más las que nacen. Entonces ciertas glándulas ya ni tienen, no tienen vida, porque se van a destruir también hay enfermedades que las destruyen ayudan a destruirla, no solamente el tiempo mismo. Entonces, la realidad es que nosotros construyamos siempre en nuestra vida lo mejor posible, que podamos injertar en nuestra vida nuestras defensas. Defensas es parte de nuestra juventud. ¿Cómo creamos defensa en esta mente tan, tan positiva y tan negativa, tan constructiva y tan destructiva? Esta es la luz. Esta nos hace enfermedades psicosomáticas, somatiza enfermedades, esta también nos cura. Esta cuando tenemos fe en una cosa, nos cura. Tenemos fe en un remedio, nos hace bien. No tenemos fe en un remedio, nos hace muy poco. La química, la química es ayudada por nuestra mente, si no, no. Entonces las defensas, si tenemos que crear defensas, tenemos que crear, aunque sea una vez por semana, dedicarnos a nosotros, una vez por semana. Yo me dedico una vez por semana, los viernes, los viernes, hoy, me dediqué a mi defensa. Me dedico a la defensa y me dedico a todos mis amigos, a todos mis iniciados, a todos. Tengo una lista enorme y demoro los viernes como dos horas meditando, dos horas meditando con cada uno. Lógicamente más con las fichas, que las fichas las de los jeroglíficos bailan frente a mí, las letras bailan, y frente a las me voy recordando cada uno de ellos. Los que están bien es un poquito empujocito los que están mal, un empujón más fuerte, etc. Pero creo defensas para mí, la necesito también para vivir. Yo sé que la semana he perdido defensa esta semana fue para mí, tremendamente cruel, he perdido no sé cuánto y tuve que recuperar hoy un parte. Que el gerente del banco me dijo, mire Rolando, usted está en rojo. ¿eh? No me diga, sí, usted gastó más de lo que usted puso, ¿eh? hizo más cheques de lo que usted invirtió, lo que usted depositó. Eso me pasó esta semana. Eso es un ejemplo, le digo, del banco. Gasté más, tuve más defensas caídas, más se me bajan las defensas. Y deposité muy poco, mi organismo depositó muy poco de salud para mantenerme. Lógicamente caí fui cayendo. La edad también es un factor que, es, que no podemos generar tanto como en la juventud. Es la verdad y es la ley. No es que me está pasando a mí, me está pasando a todo A cualquier viejo le va a pasar lo que me está pasando a mí. Pero es real, es ley. No podemos cambiar la ley de la vida, ni sacar la ley. No. Gracias a Dios que tenemos esa ley. Yo vivo, yo existo. Gracias a la muerte yo nací. Porque si éramos eternos, a mí nunca me, me hubieran dado lugar para que yo naciera. Yo vivo porque otros pudieron. Yo vivo porque otros pudieron. Yo tengo comunidades porque otras las tuvieron que dejar. Es la realidad. Y yo voy, yo voy a morir y otros van a aprovechar las fortalezas la que tengo yo. O las comidas que tengo yo, para todos no hay. Si todos nacemos y no hay muerte, la planeta no aguanta. Por favor, vamos a morir también y vamos a nacer o vamos a morir, vamos a hacer equilibrio. A veces ¿eh? los chinos tratan de buscar equilibrio. En el mundo se trata de buscar equilibrio. Esa es la ley de la naturaleza ecológica. Pero vamos a las diferencias. La meditación para defensas, para que nuestra mente crea defensas. Nuestra mente crea defensas. Es shula, shula, shula, shu, shu, shu, shula. Shu qué es? Es la energía, la la la energía que nos protege, shulach, la, la, la energía que nos protege. Shula, la, la, la, protección y, y energía que nos protege. Shula. Esa meditación es preciosa, muy linda, muy linda, porque crea en nosotros una defensa, crea en nosotros hasta una mejor, un mejor sensación de vida. Imagínense, yo he estado muy mal allá, pero muy mal, hoy me siento mucho mejor. Gracias que los viernes, junto con lo que hago la meditación de mañana, y me toca la clase, y, y eso también me levanta, esto me levanta, ustedes me ayudan muchísimo a mí, porque acá puede desarrollar hablando con ustedes, una comunicación, una energía también que me ayuda a vivir, y mi autoestima también se levanta, mire con qué franqueza le hago. El Shulach, el, ¿sabes cuánto lo hago, de cuánto me debo hacerlo? Dos minutos, a veces ni eso, porque en eso no puedo poner el reloj, yo tengo un reloj frente a mí, en la meditación, pero no lo uso para medir esta meditación. La energía es un segundo. Es lo mismo que usted entra en la pirámide. Un minuto es suficiente. Un minuto. Para que cambie muchas cosas en nosotros en ese minuto. Así como dijo, el, hay un japonés, que es lindo eh, escucharlo, ese japonés que está en la internet, que habla sobre el agua. <coughs> y que nosotros también tocamos el agua en la pirámide. Y, y es interesante de ver hasta qué punto la meditación, todo, en la pirámide hace la influencia. Y científicamente se ha comprobado que el agua es un conductor de memoria importante para nuestro, para nuestro organismo. Imagínense que cada célula nuestra tiene una memoria y sabe lo que tiene que hacer. Si es una célula que va a la oreja, sabe que tiene que dedicarse al oído. Y es una célula que va para la lengua y es para el tacto. Cada uno tiene memoria y tiene que saber lo que tiene que hacer. O para el riñón, o para el páncreas, o para el miris. Cada uno tiene su memoria. Increíble. Y, y cuando pierde la memoria, ahí empiezan los problemas. Y también la memoria la mantiene la polarización, los polos que tiene cada, cada órgano. Y cuando nosotros hacemos agujas, al órgano, le tocamos los polos para que tenga, haga un contacto más energético, más un entre cada polo para que el para que ese órgano reviva y se pueda realmente empezar a tener más energía más defensa, más vida, etc. Interesante esa parte, interesante y los, los, los, los, cada vez la ciencia se une más a la mística, porque nosotros volábamos en una época solos la ciencia quedaba atrás y nos miraba estos locos, hoy cada vez se acerca más a ellos, a estos locos se están acercando cada vez más, y cada vez la ciencia se acerca más. Antes decían, esto viene laura aura, están locos, ahora ya sacan fotografías a la ya el asunto cambia, se están acercando a nosotros, a los locos, a los místicos, a los que estábamos perdidos por las nubes cada vez se están acercando, gracias a Dios que se acercan ellos a nosotros, no nosotros a ellos. El shula, el shula. ¿cómo la tenemos que hacer? Con agua, mucho con agua, si lo hacemos, la podemos hacer bañándonos cuando hacemos la ducha o cuando entra en la bañera, depende como cada uno se acostumbra a bañarse. O las comidas que tenga para bañarse. Pero no, es, no, no hay que hacerlo con la higiene. Mentalmente no tenemos que pensar en la higiene y hacer el shulag. No, el jabonazo es shulag. No no, no, no, vamos a pensar. Vamos a separar la higiene con la energía. La higiene es necesaria, todo muy lindo, perfecto. Así que queremos, nos perfumamos y, y nos ponemos talco, todo que Eso es aparte. Pero el shulag es otra cosa. El es energía. Es recibir del agua unir el agua con nosotros mismos y crear una energía entre nosotros y el agua que tiene que ser importante para nuestra defensa. Usted le dice ¿qué día? Yo le dijo el viernes. Usted dijo el día que a usted le parezca mejor. Puede ser el domingo, un sábado, el día que usted tenga más descanso, más... Eh, no están sin compromiso de trabajo. No importa el día. Importa que lo hagan una vez por semana? Pero los egipcios lo hacían los viernes. ¿Por qué? No sé. Ellos el viernes para ellos era un día muy especial. Ellos el viernes y el sábado descansaban. Para ellos el viernes era un día de luna y de sol. El origen de los días que uno busca el descanso el hombre, no sabemos por qué eligieron ese día pero atrás de cada verdad tiene que haber una mística y tiene que haber otra verdad que nosotros desconocemos desconocer una verdad pero saber la verdad que nos hace bien pero saber la verdad pues el por qué bueno eso no es tan pecado por lo menos conocemos la verdad que nos hace bien y la del qué la desconocemos. muchas verdades que nos hacen bien, no, no las entendemos por qué nos hacen bien, y porque no las entendemos no quiere decir que no existen. Una persona que no que no nunca vio a Dios o nunca creyó nunca cree en Dios no quiere decir que no existe, porque no lo vio, ¿no? Las cosas que no entendemos pueden existir y las cosas que no las vemos pueden haber. No quiere decir que ya, ya hemos visto todo, ya hemos conocido todo. Hay cosas que no las conocemos y existen. ¿Y usted, maestro, cree en Dios? si sí, creeré. Porque me siento muy ignorante, por eso creo mucho en Dios. Me siento cada vez, siento que necesito más creer en algo superior, porque hay tantas cosas que no las comprendo. Cada vez veo más cosas que no las puedo comprender. Es que ninguna ciencia me lo va a explicar. Entonces creo más en Dios. Creo en ese Dios, que es la esencia de la naturaleza, la esencia de todas las galaxias, la esencia de todo lo que nos rodea, esa inteligencia superior que constantemente está creando creando y manteniendo una cosa tan maravillosa lo que son los planetas, lo que es la vida. Creo en ese Dios, un Dios de Einstein, no un Dios que puede estar Río Madero o que puede estar en el Sinaí, no, no lo veo. No es en mi Dios. Mi Dios es desconocido. No lo conozco. No sé cómo es. Pero creo muchísimo. En eso es lo que no conozco. Usted puede decir que usted conoce el amor. ¿Sabe cómo está compuesto el amor? No. Pero aman. Nadie sabe cómo está compuesto el amor. Pero aman. Nadie sabe cómo está compuesto el sentimiento, pero lo sienten. Y eso más no que decir porque no lo conozcamos. No, no podemos creer que existe. Y así el shulach se pone las dos manos así, o acostado, si lo hace la bañera, o parado frente a la ducha, el shulaj de esta manera, y haciendo el shulaj, tiene la conciencia que necesitan defensa, necesitan depositar en el banco, porque este, esta semana fue terrible de cheques que tuvieron que hacer, de tantos problemas que tuvieron. Cada situación fue un cheque. Yo tuve muchas. Yo quedé en rojo muchísimas veces esta semana. Y entonces el viernes trato de recuperar, aunque no recupero todo lo que yo perdí, por lo menos en, en una forma, el gerente se queda tranquilo conmigo. Bueno, yo veo que usted depositó. Bueno, veremos la semana que viene. Si usted no, no tiene tan mala semana y sigue depositando el bien así, capaz que vamos emparejando. Yo prometo emparejar. Prometo que la semana que viene no, no tendría tantos problemas, no los quisiera tener la semana que viene. Y de esta tarde, no que no haya. Bueno, yo creo que así tenemos que vivir, pensando en una economía de salud, en números que estén acompañando nuestra existencia. todos es número. Todo es. Cada meditación está formada por números. Todos los números. Las, los jeroglíficos son números son potencias, potencias y números, porque hay un orden en todo, hay un orden. Jamás se va a trazar el sol, jamás se va a trazar la luna. Hay un orden, un orden. Todo lo que nos rodea es un orden y estamos dentro de un orden. Y si nos desordenamos, eso es un problema tenemos que tener un orden también dentro microcosmos, que somos nosotros, dentro del macrocosmos, tenemos que unirlo en un orden. Ordenarnos, ordenarnos y ordenarnos. Así con defensas podemos ordenar la, en la parte positiva y aumentar para la parte negativa. Aumentar más la vida contra la muerte que existe dentro de nosotros. Freud nos dice que existe un instinto de muerte y un instinto de vida. Es una gran verdad, los egipcios ya lo decían eso, que existe vida y muerte dentro de nosotros y que los dos se enfrentan dentro de nosotros, se enfrentan, sí, siempre. Y cuando la muerte gana, es la muerte. Y cuando la vida gana, es vida. Hay que apostar por la vida y tratar de que la muerte sea siempre menos que haya en nuestro cuerpo. Menos, menos vejez, menos enfermedad, menos problemas y más salud más felicidad, más alegría, que tiene que recibir nuestro organismo. Y el shulag es una base para eso. Después de haberlo hecho, nos sentimos más renovados, como si algo, una inyección de vida nos dieron. En el momento no la sentiremos, pero al rato aparece que esa inyección tuvo efecto, tuvo efecto, y, y, y nos sentimos muy bien, maravillosamente, fantásticos. Shulag. Gracias.